El evento más extraordinario y profético en los últimos años fue sin duda el renacimiento del Estado de Israel y su consolidación como nación en el Medio Oriente. El próximo gran evento profético será ahora la instauración de un gobierno mundial con un personaje místico y ungido por Satanás. Pero antes que suceda esto, Dios tiene que literalmente arrancar a los santos de esta tierra y llevarlos al cielo. Hay muchos que creen que la iglesia tendrá que conocer el gobierno del anticristo y pasar incluso por la gran tribulación. Pero esta postura no concuerda con lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 a 9. El apóstol Pablo dijo así a los tesalonicenses,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 a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con el actual escenario mundial provocado por el COVID-19, todo apunta a que el arrebatamiento de la iglesia ocurra en cualquier momento. La pandemia ha provocado una ruptura histórica. Se trata de un shock para la humanidad, una interrupción brutal para la marcha del mundo. Los gobiernos del mundo han estado en la desesperación, en zozobra, viendo que cada día centenares de muertos por un enemigo que apenas se sabía su nombre. Y están ahora desconcertados ante el desmoronamiento de la macroeconomía. Y en muchos países, todo se ha virtualmente colapsado, solo se ha quedado el estado como el aparato. A veces, el cumplimiento del plan de Dios está precedido por grandes eventos. Toda la naturaleza está en la mano de Dios como instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Por ejemplo, para que finalizaran los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, el rey Ciro de Persia, en los años 539 a.C., tuvo que conquistar a Babilonia. Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío, después de mil años sin país, pudo por fin volver a tener su estado propio. Así que la pandemia COVID-19 es una puerta. Una puerta de entrada, una pasarela entre un mundo y el siguiente. Esto quiere decir que nada va a ser como antes en el ámbito sociopolítico mundial. Ahora los gobernantes de las sociedades occidentales están experimentando con ideas radicales sobre la forma en que debe funcionar el mundo después de la pandemia. Nunca ha habido en la historia de la humanidad una situación que obliga a todos los líderes del mundo a pensar en una acción internacional coordinada y cooperativa bajo un mando único y centralizado. De hecho, en algunos países, durante la crisis sanitaria del coronavirus, han adoptado esta estrategia quitando todas las competencias regionales para centralizar la toma de decisiones. Muchos dicen que después de la crisis debemos aprovechar esta oportunidad para construir un mundo mejor. <risa> Pero un mundo mejor sin Cristo es una utopía. Con los hombres gobernando a los hombres, es imposible que no haya injusticia, pobreza, violencia, inseguridad, contradicción, explotación, discriminación y maltrato, porque el hombre por naturaleza es un lobo para el hombre, pues por esto Dios librará a su pueblo, la iglesia será arrebatada, pronto sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los santos, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo, el Rey de reyes, el Señor de señores en el aire, y así estaremos siempre con él. Marana, marana,